Hola amigos del canal, estamos aquí ante otro juego que se llama Stal. No sé qué es, ¿verdad huesito? No lo sabemos. A por él. Vale, empezamos. A ver. Voy a meter con las teclas normales y el ratón vale se abren las puertas e interactuar como todos estos juegos ah mira con el ratón podemos moverla para interesar ah, vale si sí, me lo dice después de haberlo hecho eh me lo dices después de haberlo hecho este espejo está eh, disgustado eh, pero supongo que estará roto ¿no? vale Vale, vale bueno. Tú también Está estropeado Aquí no hay nadie Ay, madre no, Pero Aquí ah, sí se puede Cuidado con Stanker A las 2 de la mañana si ¿Sí se pueden abrir, ¿Qué cayó ponerla ahí Dios que difícil el movimiento. No me podéis todavía. Joder, ¿por qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? Okay. Okay. al baño ah mira ¡Ah! me he sentado en el baño ah, vale oh oh van a dar la las dos? oh oh, ahí hay algo Echa ya el susto del bicho. ¡Vey! Estaba asomado. Ostras, es, es terrorífico. O Se hará de verdad ¡Ostras! El bate está en el fondo. Ay, ay, ay. Bate, the... ¿qué demonio? Vuelve. ¡Ey! Quiero verlo. Chief para spring. Ay. Ay, necesito una llave. Ay, ay, ay. Hemos pasado a un laberinto Con un monstruo Y necesito una llave ¿eh? Aquí está Coge la llave Y ahora ¡Ah! Joder, se ha caído hasta huesitos Intentamos de nuevo, huesito, te pongo en tu sitio. ¡Guau! Vale. ¡Oh! No ha pillado otra vez. Huesito, ¿dónde no vas? A ver si no lo pasamos. Vale, menos más que no hay que empezar todo el juego. Por aquí. La luz, ¿por qué se va la luz? ¡Eh! Izquierda derecho derecha. Vale, izquierda o derecha. Ah, ah, Hemos escapado Toma Huesitos, pero Por ahora uf, muy bien Perfecto Guay Uff, espero que les haya gustado El vídeo eh, No da miedo, es una especie de, de Survival Pero bueno, te mete ahí un poquillo en el ambientillo Y no está mal, yo le pondría un 6 sobre 10 pero bueno, para estar en Halloween y que estoy probando varios juegos, no está mal. Así que si os ha gustado, le dais like. Y acordaros, tengo otro canal retro, eh ya no juego más retro. Así que vamos a ver si vemos más juegos. ¡Hasta la próxima!